cuando lo que correspondía a la evaluación era un mero procedimiento administrativo. Entonces, bajo la simplificación administrativa y todas las metodologías, establecieron que los costos del Tupa no pueden superar una UIT. ¿no? Y conforme a la vinculación propia, que ya está hace muchos años del Código Tributario, establece que los, las tasas en este caso, de lo que se vincula a, eh, a uno de los rubros ¿no? de, los, de los tributos, en este caso, las tasas son por la... El cobro se efectúa por la, por la prestación efectiva de un servicio, ¿no? Y vinculado al TUPAL es el tema de los derechos. Entonces, pues el derecho que uno paga por un procedimiento es lo que efectivamente invierte la municipalidad. El tiempo que corresponde revisar el plan, un ingeniero, eh, las impresiones los, para emisión de informes, cada cuestión hasta la que se obtiene la licencia. En este sentido... Debemos Ajá. tener en consideración que eh, el costo debería ser, que no sé, eh, la variación debería ser mínimo. Algunas municipalidades aún mantienen costos elevados en sus tasas por licencias o en otros procedimientos porque están en proceso de ser trasladados al sur todavía, ¿no? Ya la presidencia del Consejo de Ministros, recuerdo bien ahorita que eh, tiene una dependencia que está a cargo de este, eh, la simplificación administrativa. ¿no? Ellos han creado un módulo web que se llama el Sistema Único de Trámite, el SUT, en el cual todas las municipales tienen la obligación de subir su SUT tal cual como está. Y están en proceso de implementación para poder, bueno, ya muchas de ellas han sincerado y este, otras están en proceso de sinceramiento. Entonces, ese tupa que han subido, que quizás te cobraban por una partida de nacimiento 20 soles, 30 soles. Tienen que sustentar porque te cobran 20 soles. Y ahí en el sinceramiento, sí, pasa acá, ya la tengo escaneada. Ah, si la tienes escaneada, ya no hay nadie que la busca. Pones control B, por así decirlo, ingresas el número de partida y te arroja y le imprimes. Entonces, no te demanda más de qué, 5 minutos cuando mucho. Del sueldo de la persona cuenta de 5 minutos, más la, el fluido eléctrico, más el equipo que te cuesta la inversión, el mantenimiento que le haces, etc. La partida no debe cobrar más, costar más de 10 soles. 10 soles es el costo que debe estar en el tupo. Entonces, algunos tupas todavía no están, no están sincerados, probablemente por ello pueda ser, pero en su defecto no te pueden cobrar por el valor de la eh, construcción. O sea, yo entiendo que quizás esta municipalidad aún sigue aplicando ello, pero ese procedimiento ya no es correcto. Podrías uh -huh. pedir uno el libro de reclamaciones, si fuera el caso y eh, en uh -huh. su efecto también presentaron un reclamo por ejemplo tener mayor impulso a la Defensoría del Pueblo y por ahí ellos como es su labor incidir en ello van a incidir, incidir, incidir si ves que aún así no te hacen caso ya podrías con tu hoja de reclamación eh, constituirte a la Contraloría General de la Pública o a una oficina uh -huh. de control interno de la Municipalidad, eso sería un poco más fuerte ¿no? Entonces, eh, ya profesor, muchas gracias, ese lado podría ser Doctor, eh, sí, sí. ¿cómo me lo, lo que acaba de mencionar la compañera Mónica, la verdad es que hasta dónde es permisible que puedan ingresar a tu propiedad a medir, o sea, si no, si no lo solicitas tú como propietario, no. ¿cómo ellos podrían tomarse esa atribución de venir a ingresar a tu casa? A medir. O sea, esa, esa parte no, no me queda claro. ¿En qué parte está eso y eso de obligatorio cumplimiento? ¿Y qué pasaría si no cumplimos con... O sea, si no los dejamos ingresar al domicilio? Gracias. Ah, lo que sucede es que si no lo dejan... Eh, a ver, bueno, en realidad depende mucho porque, como sabemos, eh, necesitaríamos una otra un judicial ¿no? para poder ingresar a una propiedad sin el permiso del, del ciudadano. Entonces, este, en este caso depende mucho de la voluntad de, de la persona para que este, puedan ellos ingresar. Si ustedes no le permiten ingresar el código tributario, es una figura que se denomina base presunta. O sea, son do, dos las vertientes que se abren bajo una fiscalización. La base cierta es cuando yo identifico eh, precisamente la información, la documentación, toda la información, todo lo que Creo que yo puedo ejecutar, pero de manera cierta porque tengo lo, lo, los mecanismos este, físicos. Y la base presunta son a través de terceros o a través de información este, eh, complementaria obtengo, ¿no? Por sumamos. No me permite señalar, perfecto. Ingreso a Google Maps y por medio de las tomas satelitales acerco con la ubicación de la propiedad. Efectivamente detecto sobre una sombra, ¿no? O una referencia, un área techada. Como esta ya techada se ve y he visto que la casa de tres pisos, según la medición satelital que me da son 120 metros, el área de terreno es 160, a los 120 metros le considero primer, segundo y tercer piso. Pero quizás este, en el tercer piso ya techaste te bueno, el, el área de la escalera, algún patio que tenías, quizás sacaste un alero para la parte de atrás, entonces no te lo deducen ni te lo imputen, le dicen, señor, ¿sabes qué? Acá está. Yo he tratado que son 120, pero tú en tu, en, no sé, en tu copia literal, quizás hiciste la declaración de y fábrica y dice 100, 100, 100 metros, por así decirlo, ¿no? Entonces, ah, uh -huh. presento mi copia literal y digo, no, no son 120, son 100, pero ya te fuerza a poder este, levantar esta información, ¿no? Muchachos, hay una alarma de temblor, si en caso no se alarme, vamos a dar unos tres minutitos. O dos minutitos suspendemos las actividades para que no tenga ningún inconveniente, ¿ya? ¿eh? Ok, doctor, todavía no suena el... Bar, hay, no hay hay alerta sísmica, tratemos de ver, ¿ya? Tratemos Pero de no, estar a más seguro. Yo estoy en un octavo piso y no se mueven mis... No se mueve nada. No, no, sino que hay una alerta. 10 segundos Ay, que se, se momento, momento. <risa> Vamos a permitir el primer piso, Moni. Solo una alerta, solo una alerta. No le escucho bien. Mónica, es una alerta que está enviando el Estado desde el día de la mañana. Ayer ah. creo que ha sido que están en Oye. la mañana. Es Ajá. una alerta. Sí, sí, sí, sí. En la mañana no me sí, llegó nada. Alerta. Hoy día no Gracias. me llegó nada. Nada. Sí me llegó hoy día a mí también. A mí no me ha llegado nada. A mí tampoco. Ay, ¿tú no te Por te las mí, no. estuve esperando. No, a mí sí me llegó. Igual a los celulares. pero vez que no está, llegado está llegado a no se y no ahora nada. No me ha llegado. No será verdad. Hay <ríe> muchachos de que fue no a Lima, pero no... No hay mayor incidencia, creo. Doctor, no llegó. No llegó la a la luz. No. ha sido trazada. Eso ya pasó en la mañana. No ha llegado, no, bueno. lo que el profesor creo que está diciendo es que ha habido un temblor. ¿No, profesor? O sea, yo tengo una aplicación, Sismo Detector, que envía una alerta siempre. En la mayoría de los casos siempre llegan. Ajá. Este, o de repente no ha ahorita sido. Ahorita ha sonado, todo. pero hice Lima. No, No sé si habrá sido un error o algún usuario con alguna otra intención lo ha, lo ha enviado siempre lo, lo generan bien. con algunos usuarios. Nosotros somos bueno. queridos, doctor. Por eso le decía no, que no yo, en el octavo piso se mueve nada, todavía no, al menos nada. Ay, bueno, feliz feliz. No, no había nada. Bueno, retomando en, en este caso, retomando en este caso, bueno, estábamos en el tema de la fiscalización. Para ello, debemos tener en consideración que eh, efectivamente. Eh, los, eh, ellos pueden ingresar siempre y cuando ustedes le permitan Pero en este caso no este no tiene ninguna incidencia, ¿no? De, de que ustedes le permitan o Lo que sí, ellos bajo la negativa, ellos pueden este, levantar una base presunta. Inventan. Este esto... Inventar cifras, doctor. Perdón, inventan cifras. Disculpa. Que cuando uno los no los deja entrar, en mi, por mi barrio también ha pasado en algún momento, doctor, esto han ¿no? entrado por fiscalización y cuando no los han dejado entrar, el tema no queda ahí. Ellos, o sea, inventan cifras, ¿no? Usted técnicamente le dice base presunta, pero esa base presunta es aumentar cifras, ¿no? Porque obviamente el trabajo es que me pagues la, más. Entonces, o sea, yo te pongo depende una pregunta... mucho, ¿no? La, la conducta puede ser este... Con dolor o con culpa, por así decirlo. Este, pero debería ser bajo cierta referencia. Pero lo hacen con la intención de que presten las facilidades. Si tengo, o sea, uno, que van a fiscalizarte cuando... Señor, ¿qué, ¿qué ves que he modificado? No he modificado nada. Entonces, ¿qué más me vas a visitar? De ahí habría un tema, ¿no? Pero si sabemos, ¿no? Y si construía el fondo, te he la el tragaluz del fondo ah, entonces este, ahí viene el tema ¿no? entonces eso es lo que lo que cierta incidencia le dan pero yo creo que con una visita rápida eh, en realidad no primero ah. que sí yo no, le decía que es la primera vez que escucho me escucha sí sí no, le digo doctor que es la primera vez que yo escucho que entren hasta tomar la medida de tus servicios higiénicos, o sea, yo vivo aquí en Pueblo Libre, pero nunca desde ya tengo que viviendo más de 15 años, no, pero y no, nunca no han venido han tomado, ni a decirme voy a entrar. ¿Han, han tomado ¿Nunca? la medida de, de los baños? ¿Tomaron las medidas de mis tres baños? Diciendo, sí, tomaron ¿Pero? las medidas de mis ¿Es tres baños. Claro, o sea, bueno, Ajá. a ver, para, bueno, para, sí, para se fijaron poner ese Si los punto. tres tenían tragaluz si tenía traga y el tamaño de mi tragaluz, a ver si yo lo había por casualidad esto achicado <ríe> o ha hecho alguna modificación. Bueno, ¿no? un poquito Pero, extremista quizás, ¿no? En realidad el área de los sí, baños no, este, no, no, no involucra, pues ustedes están viendo acá en el, en el cálculo del impuesto, no considera medida, o sea, la, el área es construida total. O sea, yo tenga 10 años, igual este... No, pero este... seguro no era la medida, doctor. Era la remodelación, si le puso mármol, si le puso No, guapis, no, tampoco. No, no, no, no, tampoco. No, había, no, no, no habían sido remodelados ninguno. O sea, no. ahí parece, y bueno, hay fiscalizadores y fiscalizadores, ¿no? Es como cuando viajas en avión, ¿no? Algunos te revisan, te voltean la maleta y otros, este... Bueno. Ah, bueno, ven, hace y listo, ¿no? No se hace mucha, mucho problema. Ahí me parece que ha, ha, ha habido más que esto, han sido, fiscales, han sido rateros, que han estado tasando en su casa de Mónica, que hay que ¿no? Y la próxima viene y, y la limpia. Sí, todo. sí, es verdad, es verdad. También hay, hay un detalle, ¿no? O sea, lo que sí, por ejemplo, ¿no? Podría ser, no pues, sé, en este caso, este. Eh, dentro de ICANN se habilitó ¿no? lo que es este, un módulo de acreditación de personal de campo por este tema de lo que mencioné ella, de personas que se puedan este, suplantar ¿no? este, o busquen este, eh, eh, hacerse pasar por, por trabajadores municipales. En ICA, por ejemplo, dentro de la aplicación que tiene Sádica Móvil, se implementó en su momento el tema de la acreditación personal de campo. Ingresas el DNI que el de dicta, y efectivamente está, está acreditada y validada, que es de, de la entidad. No, no sé, en, en otros casos, este, otras municipalidades, como ciudadanos, si en algún momento se persona en alguna municipalidad, solicitar que habiliten ese tipo de mecanismo, por ejemplo. ¿no? Porque en realidad el tema de una credencial, un documento es un se hace, ¿no? O sea, no hay no hay mucha, este, mucha validez, un chaleco lo, lo puedes comprar, ¿no? Este, pero el tema de la validación en tiempo real es un tema que ayuda más, ¿no? En este sentido. Porque en realidad también la preocupación es si le abrimos la puerta ahí, ingresa y está armado, no sé, o sucede cualquier cosa. Es un peligro, ¿no? Claro, eso sobre sí. todo, todo qué miedo, porque es, la verdad es que Sí, bueno, ha sido la buena voluntad, ¿no? Mónica, bueno, su mamita pidió su apoyo, felizmente. Ya habían quizás dos personas o más, pero este, habría que tener también cuidado con ello, ¿no? Lima en realidad es también muy, muy complicado. Mi mamá no la dejó, por ejemplo, ayer fue una señorita y no la dejamos entrar el primer día, bueno, mi mamá, porque yo no estaba, y como ella estaba sola no dejó entrar a nadie. Dijo ah. que iba a volver al día siguiente. Yo, yo he ido el día siguiente a la casa de mi mamá y, bueno, he dicho que vivía ahí, ¿no? Y con mi esposo hemos estado los tres, y, con, y era una señorita sola, y entró, y, e inclusive le, uh -huh, le ayudamos a tomar las medidas, porque, bueno, apoyar para ver si nos rebajaba la, <ríe> la, la tarifa. <ríe> <¿Sale>? <ríe> claro, pero, como le digo, habría que tener bastante cuidado, ¿Y es posible ustedes solicitar que exista un tipo de acreditación virtual, ya, ¿no? donde pueda verificar, a la foto, ¿no? De la persona, porque en realidad el tema de permitir el acceso a una persona a veces es un poquito complicado. Bueno, continuamos en gracias, este sentido. Ya tenemos. El, gracias por el consejo. Listo. Ya tenemos el valor, valor de terreno, valor de construcción y otras instalaciones. Entonces, el valor de predio va a ser la sumatoria de estos tres. Y nos da un total del valor de la propiedad de 111 mil soles, que es un valor referencial para el cálculo del deporte. Y en este sentido. Habiendo obtenido este valor, tenemos que verlo ya por los tramos. Vamos a este ladito, vamos a hacer un nuevo cuadrito. Tramo 1, tramo 2, tramo 3. De 0 a 15, de 15 a 60, 60 a más. Como es mi único predio, va a ser la base imponible. Entonces, esto va a ser igual al valor de predio. Si fueran 3, 4, 5 predios, tenemos que hacer cada una de esta operación. Una vez determinado el valor de predio, llegamos a la base imponible. En este sentido, eh, tenemos de 0 a 15. Es, vamos a hacerlo acá, más 15 por 4,400. Acá sería más 60 por 4,400. Y este sería, bueno, este menos este, ¿no es cierto? De 0 a 15 el tope es 66,000 soles. De 15 a 60 el tope es 198,000 lo que se aplica, ¿no? 198 mil soles y de 60 más son de 264 mil soles. Ahora, aquí aplicamos el 0.2%, 0.6% y el 1%. 0.2, 0.6 y el 1%. Listo. Entonces, cuando nosotros vemos en este caso que el, el valor de propiedad es mil soles, vemos que no es mayor a 60 UIT, pero tampoco menor a 15. Entonces está en el segundo tramo. Primero tenemos que descontar este porcentaje, ¿no? ¿Sí? Este porcentaje, 66 mil por 0.2%, 132 nos sale. Ahora, como tenemos acá la diferencia, o sea, lo que supera los 66 mil soles, le vamos a aplicar el 0.6, vamos a hacer acá esto, menos 66 mil, menos 66 mil. ¿Me y a esto le vamos a aplicar por 0.6%. Y nos da 217 soles. Ahora, como no supera en este caso más, sería la suma de ambos. 403.19. Así es. Ahora, supongamos en este caso que supera el tercer tramo, ¿no? vamos a poner acá. Entonces, todos estos 198 mil soles le voy a aplicar el. ¿Sí? 0.6 le voy a aplicar. ¿Sí? ¿Se entiende? 0.6 a los 198 mil, lo que. Es de 15 a 60, le aplico el segundo. Como no supera el segundo tramo, para hasta el tercero, vamos a aplicarle. Y ya lo que queda ya sería esto menos este. Le aplicamos el por 1%. En este caso tenemos que, acá la propiedad tendría que ser una propiedad de 350.000 soles. Listo. ¿Cuánto va a pagar de impuesto? 2.180 soles. ¿Sí? ¿Se aprecia? Primer tramo, 132 soles. Segundo tramo, 1.188. Eh, y lo que supera es el 1%. O sea, acá le agrego 400.000. 400 Voy a pagar 500 soles más. Sí. Y directo ya me permite determinar el impuesto. Claro, o sea, esto es fácil cuando estoy en el tercer tramo, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa, tenemos 111.197.69. En el tercer tramo no hay nada. 1.320 sería lo que tendría que pagar. ¿Sí? No sé si quedó alguna duda. Sí, a ver, ¿algunos miembros? No sé si han tenido alguna duda en el cálculo del impuesto, que es un poquito complejo. Pero hemos tratado de... No, no está claro. Doctor, se quedaron en shock todos. No, está claro. Creo, que, creo que, que falta un poquito explicar. ¿En el tramo? Sí. Ajá, sí. Ya, 110, ya el... El valor de predio, que es lo que tenemos en este caso, es un siempre y cuando sea mi único predio, va a ser mi base imponible. Si son dos, tres, cuatro predios, realizo el mismo procedimiento y la sumatoria es la que mira acá. En este caso, como tenemos 111 mil soles, vamos a copiar este valor de acá y ese es mi base imponible. Ahora, para yo poder determinar cuál es el pago del impuesto, tengo que, en el primer tramo, me cobran desde 0 soles hasta 66 mil, que son 15 UIT, para este año. Como esta propiedad o esta base imponible supera los 66 mil, ya sé que me van a cobrar el tope. O sea, 66 mil, el 0.2%, el 132 soles. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Así vamos? Sí, sí. Ya, perfecto. Ahora, de esos 66 mil me sobra, o sea, me, me sobra un monto más o menos de como 51 mil, no, 50,197.69. Ese sobrante está en el segundo tramo. Como la propiedad no supera la 60 UIT, se va a quedar en el segundo tramo, porque 60 UIT son 264 mil soles. Entonces, de las 15 UIT hasta las 60, hay un monto de 198 mil soles. Pero como yo so, a mí solo me sobra 50 mil soles, 50 mil 197.69, a eso le van a aplicar el 0.6%. Y nos va a salir, vamos a ver acá, este menos 66 mil soles por... 0.6%. Y nos sale 271 271,19. ¿Cuánto debo de pagar por una propiedad que vale 111 mil soles? 403 soles. Supongamos que la propiedad en este caso eh, vale un monto mayor, 400 mil soles. Ah, entonces en este caso, cuando la propiedad vale 400 mil, ya supera el segundo tramo llega hasta el tercero, entonces tengo que aplicarle el tope en el segundo tramo. Estos 198 mil le tengo que aplicar el 0.6% para llegar hasta la valla del segundo tramo, que son 264 mil soles. El tope de impuestos hasta el segundo tramo son 1.188 soles. En el tercer tramo lo que voy a aplicar es de 60 UIT, o sea, 264 mil soles a más. Entonces, ¿qué hago acá? Tengo que restar 400.000 menos 264.000 por el 1%. Y estos 2.680 es lo que tendría que pagar por una propiedad que tiene un valor de 400.000 soles. ¿Sí? Sí, sí. Creo sí, que sí, un impresionante, ejemplo impresionante. Es con el. Está claro, doctor. El valor de propiedad y otro, ya es con un ejemplo mayor, ¿no? Para ver la aplicación de los tres tramos. Acá o sí sea, tenemos solo tres tramos. Cuando habíamos en el otro de impuesto la renta, tenemos cinco tramos distintos, ¿no? Y este sería en todo caso. Pueden un monto de que quieran, 80.0. mil. a ver. 6.680, ¿no? Una pregunta. Sí. El área, el área de, de, una, de un piso, de una, de al de los aires y, y, las, y las áreas de los del terreno, no del suelo, piso, uh -huh. esto ¿se valorizan igual? No, ¿verdad? No. ¿Cómo dices? O sea, ¿te refieres a un departamento? Claro, un departamento, por ejemplo. Bueno, no Por ejemplo, claro. tú que nos comentabas que estás en el octavo piso. En el octavo piso, Ahí, sí. Ahí lo que hacen, o sea, tienen que ver bien. Anteriormente creo que en tu caso no, no aplica. Pero anteriormente, ¿qué se hacía? La, la, la famosa independización, ¿no? Tipo como cuando uno independizaba el terreno, tengo un lote de 300 metros, le voy a dar a mis tres hijos, 100 metros listo ya 100 metros patísimos, ya. Hacían similar las independizaciones, piso 1, piso 2, piso 3. Al primer piso lo a mi hijo, al segundo piso también a mi otro hijo, al tercero otro. Pero lo independizaban nada más de manera similar de, y declaraban dentro de esta independización la misma área de terreno. En ese aspecto, los tres hijos iban a pagar por el mismo terreno en el procedimiento de independización normal. Hay otro procedimiento que le llaman división de pro... sí, división de propiedad horizontal, si no me equivoco es el nombre. Entonces, cuando hacen división de propiedad horizontal, inclusive es un reglamento de eres comunes porque tiene que existir eres comunes. Y en este aspecto qué hacían eh, o bueno, qué hacen. Un son dueños de un porcentaje del área terreno. O sea, si yo tengo, no sé cuántos, cuántos pisos tiene tu, tu edificio. 15. 12, 15, ya, 15 pisos. En estos 15 pisos, los 15 tienen un reglamento, ¿cierto? Reglamento de propiedad horizontal. Sí. Y hay una junta de, de vecinos, junta de... Sí, propietarios. De, de propietarios, sí. listo. Propietario, junta de propiedad. Esta junta de propietarios es la dueña de las, de las áreas comunes. Dentro del reglamento, cuando uno adquiere, adquiere el departamento sin área de terreno. En tu partida vas a ver, no existe área de terreno, es un porcentaje. El porcentaje de participación de áreas comunes. Y esto de acá refiere a que yo soy dueño del la área construida, en mi terreno debería declarar cero y debo declarar otra propiedad adicional en la cual tengo las áreas comunes. Con su efecto, esto lo pasan a pago para la, la junta ¿no? de, de propietarios. Algunas municipalidades lo que hacen es como es área de terreno. Ah, ya, ¿cuánto es el área total del, del terreno? Mil metros cuadrados o 500. Ya, 500 metros cuadrados. ¿Cuánto le corresponde? 5% o el 10% 500, 10% ¿cuánto es? 50, listo. 50 metros de área de terreno le consigno en la declaración. Que sería un poco casi similar, pero algunos este, por formalidad lo tienen de manera independiente porque también corresponde a otra partida registral es una propiedad distinta. Entonces, pero ya depende. Pero sí, efectivamente, es distinta. ¿no? Pero la Ajá. primera... Hay aún propiedades que están bajo la, la metodología de la independización. ¿no? Independización. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Y en el documento de independización indicaban que ah, todos eran dueños del, primer, del, del área terreno Entonces, como no había porcentaje ni definición, al momento de declarar le ponen... 300, sumamos. Tiene 100 metros, 100 metros pagan cada uno y pagan prácticamente lo mismo. Pero la diferencia ahí es mínima, ¿no? Así que a algunos no se hacen mucho problema. Otros Ajá. sí, bueno, actualmente es en la división de cuerpo horizontal, que ahí sí hay un reglamento de participación y todo. Separa claro, hacer me, me imagino que en las, en las cuestiones familiares sí procede eso, ¿no? Pero cuando son edificaciones nuevas, ya tienen sus reglamentos, como ustedes nah. dicen, tienen que incluirnos a la... Hay algunos familiares que ya este, utilizan eso porque es más conveniente. O sea, ya los hijos no van a estar en el tema que esta este, escalera, que esta área común debajo de la escalera es mía, que esta... No, o sea, ya ni más de eso, ¿no? todos esos es áreas comunes. Entonces, todos son dueños para poder definir sobre ello. Inclusive, uh -huh. en la, la azotea, la definen también como área común, para que el del tercer piso no diga no, también pertenece a los aires. Interesante. Ajá. Uh -huh. Sí, interesante bueno, porque es un tema más, de, más civil, ¿no? De, uh -huh. constructivo, interesante. Pero por hay, se... hay personas, por ejemplo, con, en la misma familia, suceden por ejemplo, de que dicen, ¿no? El primer piso es mío, de, por ejemplo, de, de los papás, ¿no? Y el segundo piso de mi hijo, el tercero de mi hija. Pero el primer piso, este el patio, no, no lo puedes usar ni poniendo tu bicicleta ni nada porque es mío. Ah, sí. Pero sí, es área verdad. común. O sea, por eso es que simplemente eso del reglamento de, de propiedad horizontal, ¿no? Entonces, este, y ahí como ese reglamento permite, ¿no?, que puedan utilizar. incluso no, pero si, de, de, familias si en lo, en, la Ah, no, por, por, eso, o sea, por eso hay familias que están optando por ello. Ah, ya, ya. está el reglamento loco, okay. y ya se evita el problema. Ah, ok, ok. Gracias. Ah, pues sí ya listo, entonces de ahí tenemos lo que es, tenemos que regresar al PPT. Doctor, ese excel nos va a pasar, ¿verdad? Sí, sí, se lo juego, no hay problema. En realidad lo desarrollo dentro de la clase para que se vea paso a paso, porque si hay un, un formato predefinido, ese es un poquito que no sé, se, se complica un poquito más, porque cada caso es particular en realidad ahí.